Bueno, para mí mi cabello significa, bueno, tendría que partir que es esa parte que siento que es lo que hace que sea yo, ¿no? En algún momento me pasaron como varias situaciones en las que me hicieron sentir que no era correcto como la forma en la que se veía no, no era la adecuada por los espacios, por las personas con las que me relacionaba. Entonces, digamos, como... Tengo que decir que no ha sido un proceso digamos, de lucha o de resistencia, sino es algo que siempre ha estado conectado con, con lo que soy yo Y también por lo que hizo mi mamá desde chiquita, No, ella siempre desde chiquita me forjó a tener el pelo natural Entonces nunca fue algo incómodo para mí, pese a que en las miradas de otros pudiera ser algo incómodo en algunos momentos Mi cabello para mí significa personalidad